Salomé, ¿cómo estás? Bien. Sí. Cuéntanos wow. a todos qué, de, de qué trata esta película que estamos haciendo, este video. Es de cuidar en la naturaleza para que, para que todos sepan que, que nos tiren las cosas desagradables a, a la tierra. Claro, claro. ¿Y tú, ¿Y tú qué estás trabajando en esta película? ¿Cómo te ha parecido? Ah, y un mensaje para los niños, un mensaje para los niños. Eh, para los niños tienen que cuidar el medio ambiente, y no gastar mucha agua, no tirar las cosas al piso, ni tirar la botella a, a, a, a piso, ni tirar nada al césped, ni, ni gastar el agua. Ah, qué bueno, qué buen mensaje nos estás dejando. ¿Y, y cuál es tu papel en la película? Cuéntanos, ¿qué hiciste en esta película? ¿Cómo así? Y esa muñeca es tuya. Sí, es tu verdadera muñeca. Ah, bueno, preciosa. Muchas gracias. Es ¿Un poquito de qué trata este proyecto? Bueno, este proyecto eh, se llama Latino. Lo que queremos hacer con este proyecto es un corto que vamos a mostrar animación en 3D y vídeo real, donde vamos a enfocar es que las personas se den cuenta del daño que estamos ocasionando con la tecnología que ya no estamos usando, de que se daña, de que no sabemos reciclar bien. Y también de concientizar a las personas de que dediquemos más tiempo a, a estos parques, a la naturaleza, a estar con la familia. Entonces, como que es más, eso es lo que más queremos enfocar en Latino. Y de pronto en este proceso... Cuéntanos o sea, ¿qué, por qué etapas han pasado, qué han hecho, cómo, cómo se han... Listo. El proyecto somos un grupo eh, que nos... Eh, estamos aprendiendo a 3D. Eh, nosotros estudiamos 3D y entonces lo que queremos hacer es con una corporación, nos están enseñando sobre comunicación audiovisual, sobre video real, que es lo que estamos aprendiendo. Entonces como como el proceso de aprender todo sobre cámara sobre cine, este proceso. Y ya de esto como hacer un video para enfocarnos pues ya en el aprendizaje y aprender más nosotros sobre el cine. ¿Y en qué, con qué corporación o con, o con qué estás trabajando? La corporación Pasolini estamos trabajando y ya hemos llevado eh, como seis meses, seis meses de estudio y ya que es la parte de esta de grabación tuvimos que hacer el book, el guion literario, el técnico, el storyboard todo este proceso ya lo hemos hecho y ya hoy que estamos grabando acá ¿Qué te apareció la producción? ¿Cómo la ves o qué? ¿La producción? ¿Si era bueno, lo que esperabas o que no La verdad sí, bien, porque es el tema de nosotros, como que aprender y nos ha parecido bien ya hemos, como que hoy en la práctica ya uno como que aprende más, porque ya nosotros, aparte de lo que nos decían los profesores, lo estamos tomando ahora. Entonces, muy bien, hoy ¿no? este cargo, o sea, esto nos gusta a nosotros, entonces, o sea, nos parece súper bien y estamos muy bien con latido, que lo estamos esperando hace rato, como pensándole mucho, hemos trabajado muy duro para sacar, para sacar este proyecto adelante y lo estamos logrando. Ah, bueno, no sé. ¿Quieres decir algo más? ¿Algo que no, te no, que nos apoyen y que en serio nosotros sí dejemos un granito en el corazón de cada persona que vea este video, que es a las personas de que hay muchas maneras para que la tecnología nos tiremos a la naturaleza y la destruyamos. La naturaleza es nuestra vida, entonces que la cuidemos y la aprovechemos bastante, solamente es eso. Bueno, muchas gracias. voy a, como a contar cómo fue el proceso con Softy. Sí, Bueno, entonces con Softy empezamos desde el guión del teaser. Ellas siempre tuvieron pues como muy claro lo que querían. Entonces, pues es muy bacano porque uno no se siente como imponiendo nada, sino que ellas están haciendo lo que quieren hacer. El rodaje de hoy fue toda una experiencia, fue muy bacano porque hubo que hacer como muchas cosas a través de la experimentación que creo que también es el componente bacano que tiene pues este colectivo que introduce como la narración a través de la animación, entonces ahí tuvimos como que resolver varios asuntos para poder realizar las transiciones y no pues ojalá quede muy bacano.